Bueno, yo no sé si se han fijado, pero ahí al fondo tenemos a un grupillo de Veo de y de Belilla que nos están dando todo. <risa> ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y ni les pagan ni nada, ¿eh? ¡Roten porque quieren! ¡Viva <risa> Cimanes! A continuación, un grupo amigo de León, Aguzo. Este grupo nace en 1987 con la idea de recuperar, mantener y transmitir sus costumbres y la forma de vida de la cultura tradicional, que aún pervive en la memoria de nuestras gentes en la provincia de León. Nos van a tocar la Jota de la Jarra y Pasacalles del Zándaro. Tenemos, más bien danza, más que pasacalles, danza. Tenemos a la Dulzaina, Adri, Arancha, Alfonso, Redoblante. Char. Al bombo. José. Muy bien, más fuerte. Muy bien. Y con la pandereta. Peruca. Carmen. Socorro. Noelia. Y Arancha. Y Noelia también toca el redoblante. ¿Dónde está Noelia? No acá. Vale. Perfecto. Bueno, a ver. reseñar que tenemos a Adri. ¿Cuántos años tienes? 12. 12. 12 años. 12 años. Una futura promesa. Porque creo que es muy, muy, muy bueno. Un aplauso para Adri. Vamos a ver a Sí, que no te doy el sol. Si sí, no, Mira lo que hago. ¡Uuuuh! Esto magia, madre! ¡Uuuuh! Uh, hola, uh, ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! <risa> ¿Viste qué cosas hacen? A ver, un momento, porque es que me he colado y, y me faltan aquí un par de integrantes. ¿Tú cómo te llamas? Leo. Leo, Leo. Leo. ¿Y tú? Elisa. <ríe> Elisa. Un aplauso para estos dos pandereteros que tenemos, por favor.